hánger a va haya ya anda ciega har ponti, no no yendo show dio biguar har jesu vivirishu, maga ha mundo yo, har nio ebreo temba bigolgota, Neca cabi ciega ten har ponti, ne ciega tan ardonta tuhu, ne bigio Harponti. mi Gehne sumén na ando y asodio nun nu vinenza y y asodio nini Nimi Hun hebreo ar griego ne al Latin. nu en doxodio viñen pilato, o ta ando y Dine hegui yo tan go ando y asodio ar pilasto dine viñeno no está oti, Nuyando gumi wadi vitu tarezu, vigum pa shani, nen de hnoshana shani en anguna. Vigum parpati nehe, nunumin adam eskit ateskindum anion digon shahai. Nambiventone vinyeny. Hingashe, Maga ansen antonho ganun togo de Gato yuvin kapu, nevi tongumi en Vinhe nebi yant nu no da gondas nyans kamahe nebi khab yandogu ge har pon tihab iskit jesu tarhe su ne ar armaria ar Cliofa, ne armaria me magdala. a jesu ne armaste togo shami modi mi bahne ne pi Nono, shiba ne pe armaste togo shami modi hyandi shiba nono. No nos pañon en la noche de visita a Harnguvisu. Mago manjar he suvido. Me nkabu cambiado al hechos que cuarta noche. Viñeno. Dí tu monga Mi por iskatafi. Vin que en arche yo vin harne. Ar hechos mi guada visita ar iskatafi viñeno. Si como noche. No vi da Maga ya ha sido su